Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Ramos En esta serie de videos estaremos mostrando Cómo es que funcionan los informes y los estados financieros En este video lo que mostraremos es cómo acceder a estos módulos De llamados informes y estados financieros respectivamente Como vemos la, la pantalla que se muestra en este momento Es en la que iniciamos o, o aparece inmediatamente después de iniciar sesión A esta pantalla se le llama dashboard Del lado superior izquierdo Podemos ver tres líneas. Estas líneas son llamadas comúnmente como hamburguesas o menú. Al darle clic des se desplegará un menú en donde vienen todos los módulos que tenemos activos. En esta ocasión mostraremos la información de informes y estados financieros. Comenzaremos por los informes. Para acceder a este módulo basta con acercarnos hasta la palabra informes hasta que la flechita se convierta en una mano con, con, señalando con el dedo índice. En ese momento le damos clic y accedemos al módulo de informes. En este módulo de informes encontraremos lo que es el concentrado anual, el presupuesto y el resumen. En videos posteriores se, se mostrará cómo usar cada uno de estos informes y qué es lo que nos muestra. Para acceder al módulo de estados financieros basta con, igual, igual que, que lo hicimos anteriormente, acercarnos a la parte superior izquierda, al menú, eh, buscar entre los módulos que tenemos activo el estado financiero que dice estados financieros y en el momento que se convierta en la manita señalando le damos clic en estos estados financieros podremos ver el estado de resultados, el balance general, el auxiliar de movimientos y la balanza de comprobación que en los videos posteriores se mostrará el uso y la información que nos arroja, arroja cada uno de estos en este video pues sería todo lo que tenemos que ver y pues en los siguientes estaremos profundizando más en cada uno de estos estados e informes. Gracias.